Bueno, saludos Felicia hemos un iniciado una de estas horas de prohibida de la chava. Pero después vamos a ir al otro, a la otra ala del hogar y vamos a estar cerquitos. Hey guys, debo decir que soy súper mal lector. No porque no me guste leer, sino porque siento que leer es una tarea de atención enfocada. Rígida. Es tiempo que siento que podría estar invirtiéndolo en otro momento y me cuesta como bloquear el resto del mundo mientras estoy leyendo porque mi diente sigue funcionando. No sé, me cuesta, me cuesta caleta por eso. Este es un vlog de miércoles, no recuerdo el número de este vlog y ahora vamos a juntar con la los... botalea eh? para ver rajo. Buen día martes, eh, hoy tal vez me junte con la Felicia porque me hizo un regalo y la tengo que ir a cobrar, así que estoy arreglando de la de pega. Estaba pensando que igual el sustrato de la atención es el tiempo y por eso trato de invertir mucho en tiempo en hacer estos vlogs lo más corto posibles. Y normalmente teníamos así, porque sé que es un, un recurso escaso y ustedes no lo tienen mucho. Que el 70 o el 80% llegue hasta el final del video es un gran regalo para mí. Y por eso compacto dos días en, de 4 a 6 minutos, que sería como un blog es el 0,1% de un día de mi vida. Contando las horas que duermo, si no cuento las horas que duermo sería otro número. Pero aún así, muy muy... <risas> Súper desagradable el clima. Sobre la atención, hay algunas cosas que te hacen obtener atención súper fácil. Como por ejemplo una buena película, o andar en bicicleta, o una buena conversación con amigos. ¡Hola Feli! Ay, ¡Qué vergüenza! ¿no? ¿No? Aquí hay un gato. Sí, súper... súper... Gracias, Peri. Wow. Hay ciertas cosas que cuesta enfocarse en ellas porque en realidad no solo tienes que tomar la decisión de enfocarte en esa cosa, sino tienes que decirle no a todas las distracciones, eso eh, drena energía al final, porque eh, si bien yo soy de las personas que a través de este medio trato de ganarme su atención, hay mucha gente que eh, pide atención porque sí nomás, porque siente que la merece, siente que todos deberíamos ponerle atención. Un poco eso es lo que me pasó hace estas semanas con ni siquiera que no podía grabar el blog. Tengo cales de material, tengo material para hacer un blog, pero no sé, es difícil explicarlo cuando hay tanta cosa dando vuelta y pidiendo tu energía. Al final no son cosas que se pueden hacer para él Por eso mismo les tengo mucha envidia a esos lectores que pueden tomar un libro y apagar el mundo y solamente concentrarse en lo que están leyendo. Lo envidio a ellos y también a los despistados. Este fue el vlog 230. Muchas gracias, a Felicia, por el tremendo corte de pelo que es del corte. ¡Ah, buena! Y nos vemos el viernes con otro vlog. Oye, dije que no me gustan los gatos. ¿Estás de acuerdo con eso? Hola. ¿Cómo oh, me siento?